Hola simbióticos, en esta ocasión tengo que contaros una gran noticia y es que vamos a estrenar y vamos a abrir por fin nuestra tienda online. ¿vale? El día 18 de septiembre, el próximo miércoles, la inauguramos. Vamos a hacer aquí en la tienda un acto, un evento, para que podáis ver cómo funciona la tienda. Va a haber comida, va a haber bebida, en fin, una fiesta. Como cumplimos cinco años, pues lo vamos a cumplir por todo el acto, estrenando la página, la tienda online en la página web, eh, va a haber comida, va a haber bebida, vais a poder traeros vuestras mascotas, vuestros perros, vuestros gatos, eh, si queréis, si tenéis otros animales, pues también los podéis traer. Va a haber comida para ellos, va a haber bebida para nosotros y al revés. Y, y bueno, pues en, en la tarde del miércoles a las 7 y media vamos a empezar, va a haber un monitor puesto grande y, y bueno, pues vamos a ver el funcionamiento de la, de la tienda pues para que naveguéis un poquito con el monitor grande y os explicamos cómo funciona. ¿Cómo podéis visitar la tienda? Pues os metéis en SymbiosisSoft.com y ahí podéis ver todos nuestros productos. Tenemos más de 11.000 referencias, tenemos servicios de peluquería, tenemos eh, eventos que vamos a organizar, tenemos muchísimas cosas. Descuentos, ofertas, de todo. SymbiosisSoft.com Para nosotros cumplimos 5 años, es un, un año muy especial. Vamos a empezar una etapa nueva, vamos a hacer cosas nuevas. Y estar atentos porque este año está cargado de sorpresas. La tienda eh, va a ayudar y a, y, a, y a fomentar que la gente compre en el pequeño comercio y vais a tener vuestra recompensa. Estar atentos y para saber de más novedades, suscribiros al canal. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo y espero que estemos todos aquí el miércoles día 18 a partir de las 7 y media. Adiós.